me metían para la finca ¿Te lo ocuparon? No, ellos no Ellos lo cortaron Pues me lo pusieron ¿Por qué te entiendes que te lo pusieron? ¿Mm? Porque lo cortaron ¿Me entiendes? ¿Por qué razón la... te entiendes? Adiós, Dios ¿Por qué razón? Porque como se están metiendo a la finca Ellos piensan que soy yo Pero tú dices que anteriormente te he robado Sí, anteriormente Pero no ahora ¿Dónde te entiendes? En Los Jibaritos ¿Cómo? En Los Jibaritos ¿El propietario? ¿Cómo me llamaba el propietario? Joaquín ¿Tú ¿Trabajas con él? Trabajaba Hace mucho. ¿Y qué tiene que decir en torno a esta acusación? Pues no sé de esa niña. ¿Es que inocente esta vez? Claro, en que yo no lo crea soy inocente.